Bienvenidos a una nueva edición de Al Día, estamos comenzando el informativo de la televisión universitaria aquí, eh, comenzando el mes de abril. Comenzando el mes de abril, feliz cumpleaños Florencia, Gracias. que ayer tuvo su eh, aniversario de natalicio, sí, como así se decía es. antiguamente. ¿Eh? Parece un prócero. <risa> bueno, sí, estamos eh, celebrando por supuesto el cumpleaños de Florencia y arrancando esta semana que va a ser corta. Exactamente, sí, porque ya se viene, estamos transitando la Semana Santa, Jueves y Viernes Santo, bueno, son días especiales para el catolicismo, así que bueno, estaremos eh, con la señal ahí pasando notas, ¿no? Por supuesto. La, el trabajo que estamos haciendo. Bueno, mucha información tenemos hoy, vamos a hablar de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, también vamos a estar con información de la Facultad de Arte y Diseño de OERA, uh -huh. y la nota que prometíamos la semana pasada con Longoni, que es este fotógrafo. Así es, el fotógrafo Eduardo Longoni, que, bueno, en el marco de los 40 años de democracia se está realizando una muestra fotográfica en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales como un proyecto de extensión, el cual, bueno, ya estuviste hablando, Jorge con eh, una de las autoras de este proyecto eh, y bueno, hoy lo vamos a tener vía Zoom al autor, al eh, fotógrafo que históricamente ha marcado hitos históricos a lo largo de eh, la, la historia argentina con fotografías muy importantes así que esta charla va a estar muy buena y cerramos el programa con el bloque feminista este es. programa de hoy lunes mucho contenido aquí en UNAM Transmedia, la televisión universitaria misionera, así, hacemos una pausa y ya volvemos Estamos aquí en el informativo de la televisión Universitaria y vamos a compartir ahora una nota que tiene que ver con un proyecto de extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Estuvimos charlando con Ernestina Morales que está a cargo de una muestra eh, que se va a extender hasta el mes de junio en esa unidad académica y queremos compartirla con ustedes.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 Seguimos al día por UNAM Transmedia, la televisión universitaria misionera y nos visita Matías Risco, es técnico, eh, justamente medios audiovisuales, es, es, es la, la profesión de, de Matías, con él vamos a hablar acerca de una inquietud que tiene la comunidad de, de esta carrera. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué te va? Tal, buen Bienvenido. Día. Bueno, contanos cuál es la preocupación de ustedes en este momento. ¿eh? Bueno, lo que nosotros pedimos es que se abra la carrera de grado en la, en la Universidad de, de, de Oberá de Diseño y Producción Audiovisual. Uh -huh. Actualmente es una técnica tuya. Actualmente es una técnica ¿Ya están en condiciones con el programa académico de, de ser una carrera de grado? Sí, la carrera ya está aprobada desde el año 2020. Uh -huh. Estamos esperando las acciones necesarias para que se, para la apertura, ¿no? Claro. ¿Por qué creen ustedes que se está retrasando esta apertura? Eh? No sabríamos decirle por qué se está de, retrasando. Por eso nosotros estamos pidiendo, nos juntamos con un. somos más de 200 egresados y alumnos que nos acercamos a pedir la apertura. Uh -huh. En este caso el título que tienen ustedes sería un intermedio, ustedes lo que quieren es seguir la es carrera. es una carrera de pregrado. Claro, eh, justamente en estos tiempos se habla mucho de eh, los títulos intermedios y de la posibilidad de generar una salida laboral en determinado tiempo de la carrera, pero sin descuidar una carrera de grado que sí, el que quiera pueda continuar. Claro, exactamente, eso sería lo ideal. Uh -huh. Nosotros sabemos que la provincia sí. está apostando por el audiovisual y queremos estar capacitados para las nuevas tecnologías y lo, los nuevos, las nuevas ofertas laborales. Ajá. ¿Ustedes creen que por ahí tiene mucho que ver el hecho de que ahora se está estrenando una carrera que es arquitectura y por allí los esfuerzos están orientados en términos de recursos hacia allá? Nosotros lo que creemos es que si se pudo abrir arquitectura, tenemos la infraestructura para poder abrir otra carrera de grado. Uh -huh. eh, ¿Cuántos cursantes tiene o tuvo egresados la, la Tecnicatura? Eh? Actualmente ya le digo, somos nosotros más de 200 los que estamos reunidos pidiendo esto uh -huh. eh, ¿Se han entrevistado con autoridades? Sí, ya tuve una reunión con la decana, la cual nos dio una respuesta que no es la que nosotros queremos eh, Nos dijo que vayamos a hacer cursos, capacitaciones y demás fuera y nosotros lo que pedimos es la apertura de la carrera de grado en la universidad. Ajá. ¿Hoy les limita mucho, digamos, solamente el título de técnicos? Sí, nos limita muchísimo. Uh -huh. Y eh, eh, la amplitud de la carrera de grado, ¿cuál sería? O sea, ¿cuál es el alcance, el título que tendría una carrera de grado? Nosotros siendo diseñadores ya accedemos a una, por ejemplo, a becas de intercambio internacional, a becas de investigación que hoy como técnicos no poseemos. Uh -huh. Eh, y están todos insertos en el ámbito particular, digamos, trabajan de manera freelance, como sí, se dicen. Exactamente, somos, ah. la mayoría somos freelance. Claro. ¿Y van a entrevistarse con otras autoridades, con otros estamentos para ver si se puede trabar esto? Tenemos pensado eh, reunirnos con autoridades, con las autoridades necesarias para que se pueda, para que haya acciones para abrir la carrera, ¿no? Uh -huh. Como técnico hoy, ¿qué tipo de trabajo realizan ustedes? Eh? Y como técnicos nosotros somos, eh, como tal le dije, freelance, somos editores, filmamos eventos sociales y demás, pero no es lo que nosotros pedimos, ¿no? Uh -huh. eh, habiendo un plan aprobado, digamos, simplemente faltan el presupuesto, la infraestructura, ¿qué les dicen las autoridades? La verdad que, no, como le dije la respuesta ahora, es que hagamos el, el mientras tanto, como nos dijeron, es que hagamos cursos, que hagamos seminarios y demás, pero... Nosotros ya queremos el grado, Claro. queremos eh, acciones para que se abra el grado. ¿Cuánto dura la carrera de técnico? Eh? La carrera de técnico hoy dura tres años. Uh -huh. eh, y ustedes, bueno, son egresados a, a lo largo de estos tres años, cerca de 200. Sí, somos más. Todavía. ¿Y cuántos cursantes hay este año? Eh? ¿Cuántos se han inscrito? Este año hay creo que más de 200 también. O sea que es una carrera que tiene es mucha Es una demanda. carrera, sí. Eh, Además el audiovisual uh -huh. está en constante crecimiento y nosotros tenemos un plan desactualizado que es del 97. Necesitamos que se actualice a, a las tecnologías de ahora, ¿no? Claro. ¿Y desde cuándo está la carrera de la Tecnicatura? Desde el año 2012. Claro. Eh, es decir que sería importante la actualización, sí. teniendo en cuenta todo lo que evolucionó la tecnología, que es la principal herramienta que usan ustedes. Exactamente, eso es lo que necesitamos. Ajá. Eh, ¿Logran ustedes esto aquí a nivel local o hay que mover algún tipo de, de, de gestión a nivel, a nivel Buenos Aires, a nivel Secretaría de Políticas Universitarias, por ejemplo? No, esto es a nivel local. ¿Hay docentes, hay plantel, hay presupuesto, creen ustedes? Sí, creemos que, hay, que contamos con los recursos necesarios para poder abrir. Bueno, si no hubiera respuesta, ¿cuáles son las medidas que van a tomar ustedes? Seguir reuniéndonos, seguir juntándonos y seguir apareciendo en los medios para poder hasta llegar al, a la apertura, que es lo que necesitamos. Ajá. Únicamente en ámbitos de la Facultad de Arte y Diseño. Ahí está aprobada la carrera. Ahí está aprobada la carrera, exactamente. Bueno, Matías, muchas gracias por contarnos esta situación y ojalá lo puedan resolver pronto. Gracias a usted por invitar. Bueno, Matías Risco es eh, técnico eh, en medios audiovisuales. Lo que quieren ellos es que se abra la carrera de grado, que ya se encuentra aprobada, que tiene su plan de estudios. Están realizando las gestiones correspondientes con las autoridades de la Facultad de Arte y Diseño porque sienten que necesitan continuar capacitándose y en este caso la carrera de grado es lo que ellos en este momento requieren. Pausa y ya volvemos. Continuamos aquí en el informativo al día de la televisión universitaria. Y vamos a comunicarnos ahora con Eduardo Longoni, él es fotógrafo y sus obras han sido muy importantes, han marcado hitos de la historia argentina, lo que ha sucedido a nivel social, político, económico. Eh, en cada uno de esos hitos importantes que han marcado la historia de, de nuestro país, él estuvo con su cámara, él estuvo registrando esos momentos importantes. Y bueno, es un placer y un honor eh, saludarte, Eduardo. Buenas día y gracias por comunicarte. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, muchas gracias por tu tiempo en primer lugar y, y bueno, queremos preguntarte sobre una muestra que se está realizando aquí en la ciudad de Posadas, más precisamente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Eh, ¿Qué nos puedes contar al respecto? Eh, ¿Cómo también te sentís con estas exposiciones de, de tus fotografías? Mira, yo hace rato que pienso que... Esas fotografías que yo fui tomando, así como pequeños recortes de, de, de estos últimos 40 años, 40 y pico de años de la historia argentina, ya de alguna manera no me pertenecen, que le pertenecen a la gente, a la sociedad eh, que yo fotografié. Por lo cual, para mí es un, un orgullo y un honor que las, que las fotos eh, que, se vayan de mis manos y sobre todo cuando están en las universidades, que me parece que, el lugar de ebullición intelectual, que es el lugar que, por otro lado tenemos que cuidar para conservar eh, la memoria, que me parece que transitamos momentos difíciles en la Argentina y, y, y pienso que si en algún momento perdemos la memoria es factible que perdamos el futuro. Uh -huh. Para mí es un gusto que las fotos eh, estén en una universidad. Uh -huh. En estos 40 años de democracia que está cumpliendo nuestro país, eh, Eduardo, eh, ¿Qué reflexión nos puedes hacer? Porque vos con eh, tu cámara has tomado, eh, como había mencionado anteriormente, los, los hechos históricos que marcaron a nuestro país de alguna u otra manera, eh, no solo en el ámbito eh, político, social, sino también, bueno, fuiste autor de una de esas fotografías de, de Maradona cuando, cuando, bueno, la histórica mano de Dios, ¿no? ¿Cómo, eh, qué reflexión nos puedes hacer y, y qué, cómo ves la realidad hoy también, ¿no? Mira, eh, ahora que como vos decís estamos por celebrar los 40 años de democracia, muchas veces eh, no nos damos cuenta que fundamos nuestra democracia eh, en, en la verdad, ¿no? En el año 85 para mí el, tal vez el hito más importante de esta democracia es el juicio a las juntas y lo que posteriormente ocurrió, que es juzgar a la dictadura que precedió a esta democracia, que me parece que a veces no le damos importancia, pero cuando uno charla con gente de Latinoamérica, inclusive de España, ¿no? Que, que no pudo juzgar los crímenes espantosos del franquismo durante la guerra civil y, y en los años de dictadura, uno puede sentir orgullo de eso. Después hay un montón de cosas que claro, que la democracia... Eh, no pudo solucionar, no pudo solucionar la pobreza, no pudo solucionar la inflación, pero creo que está fundada en una, en una cuestión que, que pocos eh, otros países pueden sentirse tan orgullosos que es eh, la verdad. Uh -huh. Eh, ¿Y cómo, cómo estás viviendo hoy la realidad social, política que se está presentando? Digo, que es un escenario diferente, pero que muchas cosas eh, son frecuentes y recurrentes aquí en la Argentina. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa realidad también? Bueno, desde el punto de vista fotográfico yo eh, un poco me retiré de la calle. Uh -huh. el, este trabajo de, de la fotografía documentalista, de estar... Eh, permanente contacto con la realidad y con a, a veces con, con refriegas, con represión, con manifestaciones y demás, hace que los fotógrafos de prensa tengan como una, una especie de fecha de vencimiento. ¿no? Uh -huh. eh, no es lo mismo un, un fotógrafo que tal vez trabaja en un estudio, o tal vez trabaja con moda o con retratos que un fotógrafo que está todo el tiempo en la calle y, y de alguna manera yo me fui retirando, más allá de que sigo fotografiando, pero sí eh, un, un poco más, más ajeno a la, a la, a la agenda cotidiana. Uh -huh. Por lo cual, mi, mi única reflexión con lo que pasa ahora es una reflexión de ciudadano, no, no, no, uh -huh. no, no, no tan cercano uh -huh. a, a los acontecimientos, sino me parece que, bueno, eh, estamos viviendo como creo que casi todo el mundo, y sobre todo Latinoamérica, un, un momento complicado que viene de tales eh, impericias, pero también de de una la pandemia que, que ha dejado las economías del mundo uh -huh. patas para arriba, la guerra, la sequía, bueno me parece que, que la Argentina últimamente no, no no ha tenido demasiada suerte tampoco. Uh -huh. Uh -huh. Eh... Bueno, y cómo... Eh, contanos un poquito acerca de tu historia, ¿no? Porque sabemos eh, tus obras importantes, pero digo, ¿cómo te acercaste? ¿Cómo llegaste a la fotografía? ¿Cómo has empezado todo este largo camino que tenés en, en esta actividad? Bueno, mira, yo... muchas veces ocurre y lo escuchado en muchos casos que gente que, que ha llegado a, a su oficio, a su trabajo medio de casualidad, en este caso confirma la regla, ¿no? yo quería estudiar historia uh -huh. al salir de co mi colegio secundario y bueno, por razones económicas no podía hacerlo con el dinero que, que provenía de mi casa, o sea que tenía que buscar un trabajo y la verdad que, que me daba lo mismo trabajar de cualquier cosa en, en el sentido de poder bancar mi carrera y, sí. y un poco de caradura, yo había hecho un curso de, de fotografía en la escuela de cuando estaba en la escuela secundaria y fui a pedir trabajo en agencia de noticias y bueno, las casualidades, eh, de alguna manera tal, tal vez también al, alguna, alguna cuestión que me, que me ayudó, hizo que me quedara a trabajar ahí, Ajá. que empezara de a poquito y que ese amor que yo tenía por la historia se fuera un poco trasvasando al amor por la fotografía Ajá. y en algún momento dejé la carrera de historia y, y abracé eh, la fotografía y no paré nunca más. O sea, que la fotografía sí. de alguna manera es así, algo así como mi primer amor de aquella época. Yo empecé muy joven, tenía 20 años, y, y empecé en un momento muy complicado de la, del país, ¿no? En plena uh -huh. dictadura, por sí. lo cual también fotografiar era muy complicado porque, bueno, para la dictadura estaba este precepto de lo que no se ve no existe, por lo cual la uh -huh. los fotógrafos y la fotografía eran grandes enemigos. Claro, y también, además de eso, cumplieron un rol, un rol fundamental digo, en, en el en marcar esos, esos hechos. Eh, te quería preguntar, ¿tenés algún referente en la fotografía? Algo, ¿Alguien que, que te marcó o que seguiste el camino? Mira, para mí, desde esos primeros momentos que empecé a trabajar, había dos fotógrafos que, que me encantaban porque tenían que ver con con lo que yo quería decir con la fotografía. O sea, a mí no me interesaba la belleza o la estética de la fotografía, sino el discurso, de alguna manera aportar algo para, para, para derrotar a la dictadura, ¿no? Para uh -huh. mí las fotos de Madre de Plaza de Mayo, las fotos de, de las primeras marchas estudiantiles y, y las primeras marchas obreras. Entonces había dos fotógrafos que tra trabajaron mucho la, la violencia, eh, política, que son Kudelka, soy Pudelka un fotógrafo checo, retrató como nadie eh, la invasión de, de los tanques del pacto de Varsovia a Praga, su ciudad, en el 68. Uh -huh. Y el fotógrafo así, que, que tiene que ver con, con la Roma el, lo rom, si hay algo que tiene de romántico la guerra, es, lo, lo hizo Robert Capa, ¿no? Uh -huh. eh, que, que, bueno, hubo cinco guerras y... Y de alguna manera es como el epígrafe de, de, de mi película, de la película Una no mirada honesta, que ya de paso vamos a, a proyectar en, en postadas en, en el mes de mayo, sí. en, digamos del mes de mayo, es algo así como que si uno, la foto no es lo suficientemente buena es que no está lo suficientemente cerca, bueno, uno uh -huh. quería estar cerca de lo que, de lo que estaba pasando. Uh -huh. eh, ¿Alguna fotografía que te haya gustado más de las? tantas que has sacado o algo que te marcó? ¿Tenés alguna referencia a eso? Mira, mis mi fotografías no sé si gustan, sino que dicen. Eh, para mí, durante, durante mucho tiempo, había una fotografía que de alguna manera fue cobrando distintas vidas, como yo creo que tienen muchas fotos, que es la foto de los dos guerrilleros rindiéndose en La Tablada, en el, en el ataque al cuartel de La Tablada en 1989 pasan a ser dos de los cuatro guerrilleros desaparecidos en democracia sí. y que esa foto los retrata en el último instante, de por lo menos de su, de su vida pública ¿no? y que sirvió como, como prueba fundamental en el juicio que se le hizo al general Arrillaga y lo condenaron a prisión perpetua por la recuperación del cuartel y la desaparición de estos, de estos uh -huh. guerrilleros. Uh -huh. Más allá de la opinión política o no que nos eh, sí. tengamos acerca de ¿De qué significó ese ataque al, al cuartel en plena democracia? Algo, algo que es todavía difícil de explicar, pero el método de la desaparición, ese método que venía tan aceitado desde la época de la dictadura, se volvió a repetir en, en democracia. Sí. Uh -huh. Bueno, y hablando justamente del retorno a de la democracia, de, de todo este contexto que estamos viviendo, eh, ¿cómo puedes eh, unir o qué reflexión haces de eh, la fotografía y la memoria? Mira, yo creo que la fotografía es, esencialmente es memoria Hay, porque es memoria política, es memoria social y también es memoria familiar. O sea, sí. ¿quién no tiene eh, un domingo a la tarde ganas de mirar el, en, en los que tenemos algunos años, ese, esos álbumes de cuando éramos chicos y hoy en todo caso re, repasar en el, en el teléfono o en la computadora las fotos eh, de viajes, las fotos de cumpleaños. Me parece que la fotografía tiene esa, esa virtud de detener el tiempo que, que corre inexorablemente y que, que de alguna manera nos desespera, ¿no? Porque todos, eh, de alguna tal vez así filosóficamente, sabemos nacemos y sabemos que vamos a morir. Y la fotografía detiene ese instante y entonces todas las fotografías aluden a la memoria. Aquello que, que pasó, en aquellos momentos en los que fuimos felices o infelices, aquellos momentos en los que se, se, se dirimían cuestiones como un partido de fútbol o, o, una, o una cuestión política, por lo cual eh, yo creo que fotografía y memoria van absolutamente en, entrelazadas y son casi, casi dos palabras que, que están unidas. Uh -huh. Por último, Eduardo, bueno, queremos eh, consultarte acerca de tu llegada aquí a Posada. Sabemos que en el mes de mayo te vamos a tener por aquí. Eh, ¿En qué contexto y qué vas a estar realizando? Sí, en el mes de mayo, el 18 de mayo, voy a, voy a, a ir para allá. Con, tengo muchas ganas de ir y a presentar la película Una Mirada Honesta. Es una película que, que se estrenó a fin del año pasado acá en Buenos Aires y que ahora está... Eh, dando vueltas por, por distintas ciudades, en, en los espacios Inca, en universidades y, y es un, una película dirigida por Roberto Persano y, y Santiago Nasif que cuenta un poco mi la, la historia como fotógrafo uh -huh. y yo también de, de alguna manera, porque me parece como demasiado, ¿no? que, que han hecho una película sobre, sobre mi vida y sobre mi fotografía, creo que es una, una historia también eh, sobre mi genera la generación de fotógrafos que, em que empezamos a trabajar en la época de la dictadura y que de alguna manera fuimos aportando un granito de arena en, en eso, en uh -huh. de, de descubrir ese, o o de poner ese, ese velo que, que, que, que la dictadura había impuesto sobre la sociedad argentina. Y bueno, la película narra muchas de mis de mis fotografías pero también algunas cuestión de mi vuelta a la infancia con algunas fotos que, que yo eh, intervine de, de fotos que mi madre me tomaba cuando yo era chico en Mar del Plata uh -huh. y tiene como una, un hilo narrativo muy interesante, estoy muy contento con la película y, y bueno, ojalá que, que pronto pueda estar por ahí mostrándola y sí. que también en la universidad me parece como la, la, la verdad que las, las universidades que, que para mí son de alguna manera como un, como un volver a vivir, ¿no? porque esa, esa, esa carrera trunca que yo hice historia siempre me quedó así como un poco atragantado, entonces cada vez que voy a la una universidad me siento en un ámbito que me hubiera gustado uh -huh. seguir en mi juventud. Bueno Eduardo, muchísimas gracias, un placer eh, entrevistarte y conocer un poco más de, de tus obras y bueno, te estaremos viendo seguramente el próximo mes aquí en la ciudad de Posadas. Bueno, muchas gracias a ustedes y sí, claro, ahí nos vemos en, en posadas. Un abrazo, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Bueno, Eduardo Longoni, fotógrafo de Buenos Aires, eh, que ha marcado, como él bien relataba, muchos hitos históricos, hechos que ocurrieron aquí en nuestro país. A través de su lente eh, estuvo allí registrando cada uno de los momentos más importantes eh, de la Argentina. Vamos a continuar con el informativo aquí en UNAM Transmedia. Ya volvemos, hacemos una pequeña pausa. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM. Seguimos al día por UNAM Transmedia, la televisión universitaria misionera y vamos a hablar en este caso de eh, esta buena noticia para la provincia de Misiones y que tiene que ver con tierras de la Universidad Nacional de La Plata para un sector de la comunidad, comunidades originarias también, un largo anhelo, una larga negociación que se venía desarrollando y que tuvo un buen final. Estamos en comunicación con Rafael Clark, que es Secretario de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de La Plata. Rafael, buenos días. Desde Posadas Misiones te saludamos. Buenos días, buenos días. Muchas gracias y saludos para ustedes. Bueno, eh, ¿nos puede contar en qué consiste este acuerdo al que arribaron con la provincia de Misiones? Bueno... Eh... Este acuerdo es el producto de un eh, dilatado proceso de conversaciones con las eh, comunidades del, del pueblo enviaguaraní que eh, eh, habitan en la reserva de Juniapirú. Eh, reserva que originalmente, o por lo menos desde que comienza esta historia eh, eh, que ha tenido que ver con el expediente, eh, habían sido donadas en el año 91 a la universidad por Circulosa argentina. Eh, en el año 2001 las comunidades eh, iniciaron un expediente en la universidad solicitando la restitución y el reconocimiento de su propiedad ancestral y comunitaria. Eh, bueno, ese expediente dio lugar a un largo proceso de conversaciones eh, que lamentablemente no pudieron arribar a buen puerto en aquel entonces, eh, con lo que se inició una, una acción judicial en, en el año 2007, eh, en el marco de esa acción judicial que tramitó eh, en el... Juzgado Federal de Primera Instancia de Posadas. Se alcanzó finalmente un acuerdo, eh, después que la Universidad en el año 2014, a través de su Consejo Superior, aprobara una autorización a la Presidencia de la Universidad para eh, transmitir, para eh, producir el acto formal de reconocimiento de la propiedad ancestral de estas comunidades. Con esa autorización del Consejo Superior empezó un, una nueva etapa de, de conciliación en el ámbito del, de ese expediente judicial que arribó a un acuerdo firmado entre la universidad y las comunidades que fueron homologado por el juez federal en el año 2019. A partir de allí, pandemia mediante, eh, se empezaron una, una larga serie de tramitaciones administrativas que era indispensable realizar y finalmente eh, pudimos la semana pasada concretar este, este largo anhelo firmando la escritura que reconoce la propiedad ancestral y comunitaria en cabeza de las tres comunidades que fueron parte eh, en aquel proceso judicial. Así que tras... 22 años de, de tramitación, logramos eh, alcanzar esta situación que es la correcta, es la que tiene que ser. Rafael, eh, esto implicó, bueno, como decía, 22 años de gestiones. Actualmente, ¿de cuántas hectáreas estamos hablando? ¿Cuál es la ubicación geográfica? ¿Toda la superficie está ocupada por comunidades en vida? Son eh, 6.035 hectáreas en el Valle de Cuñapirú eh, que eh, se extienden, digamos, sobre los municipios de Aristóbulo del Valle y Libertador General San Martín. Eh, la ocupación, medir la ocupación... Es, eh, es, fue uno de los problemas por los cuales se demoró tanto en alcanzar eh, este acuerdo, porque el, la, la relación del, de las personas con la tierra en, en la cosmovisión de la comunidad guaraní es muy distinta a la que uno puede tener quizá desde el derecho romano clásico. Por lo tanto, eh, están todas ocupadas, eh, sí, Sí, pero de un modo que quizá para nosotros no es fácilmente perceptible. Eh, sí, claro que sí, porque, porque hay una relación muy extensiva con la Tierra. Eh, eh, para la farmacopea, para, para la, la, la práctica del modo de ser identitario. Con lo cual, sí, la totalidad de las 6.035 hectáreas eh, corresponden a, a las comunidades, es lo que dice el, el documento supe eh, porque nos contaron que eh, han tenido algunos episodios de intrusión eh, eh, antirreglamentaria y bueno, tenemos la, la, la certeza de que contar con este instrumento jurídico, la escritura, eh, va a facilitar a las comunidades los procesos judiciales que sean necesarios para repeler esas intrusiones indebidas eh, e incluso los desmontes que esas eh, intrusiones eh, causan. Así que estamos, estamos muy contentos también por eso, porque de alguna manera este instrumento va a ayudar a, a una mayor protección de, de esa zona. Bien, Rafael Clark, muchas gracias por esta comunicación telefónica, clarísima la explicación y bueno, eh, una gestión que ha llegado a buen puerto tras 22 años, hablamos de más de 6.000 hectáreas en la zona de Cuñapirú, Aristóbulo del Valle y San Martín. Muchas gracias por esta comunicación, que tenga usted buenos días. Muchas gracias igualmente y saludos a los hombres. Gracias, así hablamos con Rafael Clark, Secretario de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de La Plata y nos hacía un recuento histórico de esta demanda que arranca ya por principio de los años 90 con la donación de más de 6.000 hectáreas por parte de la provincia a la Universidad de La Plata lotes que están ocupados por tres comunidades en guaraníes y a partir de allí vino un derrotero judicial de mediación administrativa que culminó la semana pasada, 22 años después, logrando estas comunidades la tenencia definitiva, las escrituras de estas tierras, con lo cual, lo decía propiamente el abogado, eh, generará más respaldo a la hora de defender estas tierras de extracción ilegal de madera, caza furtiva, intentos de usurpación. Pausa y ya volvemos. Estamos ya cerrando el, la edición del día de hoy de Al Día, el informativo de la UNAM de la Televisión Universitaria de Misiones. Bueno, mucha información, hoy abordamos, eh, bueno, eh, comentaba Florencia en la entrevista eh, esta muestra fotográfica muy especial, muy particular que se hace en la Facultad de Humanidades. Sí, con una proyección de una película sobre las obras también de Eduardo Longoni, reportero gráfico de larga trayectoria. Bueno, hablábamos acerca de este reclamo de la gente de la Tecnicatura de Medios Audiovisuales en la ciudad de Oberá para que se instrumente la carrera de grado que es más abarcativa, que tiene un título con más peso nos comentaba las negociaciones que están realizando con las autoridades de la Facultad de Arte y Diseño Bueno, y también eh, sobre este tema de las eh, de las tierras ¿no? Exactamente, hablábamos eh, con la gente de la Universidad Nacional de La Plata, con Rafael Clark, que es el secretario jurídico de la Universidad de La Plata. Y bueno, nos contaba acerca de la restitución de 6.035 hectáreas a comunidades de guaraníes, tres en total en la zona de Cuñapirú, Aristóbulo del Valle y San Martín. Una lucha que lleva 22 años y que la semana pasada tuvo su final feliz. Muchísimo. Mucho tiempo. Uh -huh. Bueno, Jorge, estamos llegando al cierre. Nos encontramos mañana. Aquí que tengan por una excelente jornada y nos vemos. Chao, chau. chau. We'll yeah.